Las imágenes de lo que se está viendo en el Malvinas Argentinas Mucha gente, mucha mugre también deja muchachos un poquito más limpios Podrían colaborar con la limpieza Pero esto es el vivo de lo que está pasando en el Malvinas Dale, Pablito, cuando vos puedas, hablá Exactamente, chicos, estamos posicionados en el lugar. Bueno, les comentaba, comenzaron vendiendo cinco entradas y luego siguieron con tres por persona, ¿sí? Hay entradas por el momento, para que se queden tranquilos. Pero va a continuar la venta. Muchos llegaron anoche, llegaron a las 10 de la, de la noche, nos contaban, pasaron frío, pasaron lluvia, pero sin embargo el fanatismo puede más que eso. ¿sí? Y esto se demuestra en la fila. Ustedes observen, las filas son interminables. ¿sí? Estamos en el ala sur del Estadio Malvinas Argentinas. Así, Tres entradas entonces por persona se están llevando hasta el momento y teniendo en cuenta que salen las popular... Concretamente 6 mil pesos, ¿sí? Para tenerlo en cuenta. Populares, 6 mil pesos entonces. Eh, Maestro. A ver si ahí me escuchan, ¿sí? logran escuchar ahí, Mati? Sí, sí. Eh, ¿Noé? Sí, dale, dale. Populares, 3 mil. 3.000, 3.000, Mati, 3.000, exactamente, lo corregimos, 3.000. Miren la venta también aquí, se está produciendo venta de camisetas, todo desde temprano, Sí, hay un folclore importante. Desde temprano café, el café tampoco puede faltar, pero bueno, los fanáticos de siempre esperando entonces por sus entradas. ¿Sacaron la entrada? Ya tienen la entrada. Son un poco tímidas, pero bueno, les pregunto brevemente para la cámara. ¿están, ¿Cuántas entradas pudieron sacar? Tres. Tres. Ay. Ya se van contentas. Bueno, no quieren hablar. Está bien, está bien. Las voy a dejar tranquilas. A ver, le vamos a preguntar a los muchachos. Chicos, esperando la entrada, ¿desde qué hora ya, eh, están acá? De las 6 de la mañana, hermano, esperando. Sí. Con la lluvia. Sí, le damos. Aquí se 2 a 0, pregunto. Pipa uno y vamos a ver si Langoni puede meter alguno. están bueno. totalmente con expectativas y positivos. Sí, hermano, como siempre, como hincha boca siempre. Bien, ¿Se pasó siempre. frío en la mañana? ¿Bastante? No, acá con la gente de boca nunca se pasa frío, hermano. Con la Vivo, gente. Muchas gracias. <risa> Dale, gracias a vos. <risa> bueno, la palabra. A ver, seguimos eh, escuchando testimonios. Sacando la entrada, esperando por la entrada. Sí, sacando la entrada para mi novio que es hincha de, de Boca, y yo soy hincha de River. No me digas, no me digas, estás entre medio de un montón de hinchas de Boca, pero bueno. Haciéndole el aguante a tu novio. Haciéndole el aguante, de las 5 de la mañana, despierta. ¿De dónde venís? De Rodeo del Medio. Bien, es un regalazo, ¿no? Digo, un regalo grande que le vas a hacer a tu novio. Me imagino que te irá a hacer algún asado o algo, ¿no? Sí, esperemos. Si, es, si ve esto, ojalá que lo ve y le guste. Bueno, que la pases muy bien y que, bueno, que gane el mejor. Dale, gracias. Bueno, la palabra entonces de otra fanática que viene justamente a sacarle la entrada a su novio. Miren ustedes, así se vive el folclore entonces en este primer día de venta desde aquí, desde el Estadio Malvinas Argentinas. Bueno, Qué lindo, excelente. Pablo. Gracias. Lindo el movimiento. 3.000 la popular, 6.000 la sí. platea. 3.000 la popular, 6.000 la platea. Hoy arrancó para Boca, sigue mañana de 10.000. A 17.30 Y si quedan entradas el viernes Pero ya en la parte norte del Malvinas Argentinas Es la venta de localidades Lo que decía Pablo es importante Tres entradas por persona De cinco pasaron a tres Porque arrancaron con cinco, pasaron a tres Es todo en efectivo, es cash Y atención, este es un dato Aunque no, no muy claro Pero vamos a, a ponerle claridad también a la gente Para que este, lo tenga en cuenta Mañana arranca la venta para los hinchas de Godoy Cruz sí. En Godoy Cruz se mantiene todo igual que los partidos anteriores Los socios plenos, fútbol, van a cajear su entrada Y el hincha que quiera comprar la localidad Lo va a poder hacer allí en la cantera en tombas y encinas, este, Sin ninguna modificación ni alteración en, en, en los precios Pero si sí hay un link Entendemos que se tienen que meter eh, Las personas con discapacidad A la página del Club Godoy Cruz Y allí buscar el, el link que los va a llevar a un formulario para que no tengan que moverse de casa para, ni nada más, por el estilo. Más fácil, ¿no? Van a completar el formulario este, y ellos le van a avisar desde el Club Godoy Cruz a su casilla de mail si fue beneficiado y cuándo retira el ingreso. Claro. Obviamente que va a tener que retirarlo con el carnet de, de, de, de personas con discapacidad y el DNI. Depende también la cantidad de entradas que den. Exactamente, siempre es mucha la demanda para este claro. tipo de partidos. Sí. Pero es a través de un formulario. Entendemos que está en la página del Club Godoy de Cruz el formulario, lo llenás y después el propio club te avisa si sos beneficiario, esto para que la gente no vaya y tenga que este, también tener demoras o hacer filas eh, frente a alguna de las, de las instituciones eso es lo que ha informado el club Godoy Cruz en las entradas para personas con discapacidad es preinscripción en el link este, que, que se describe, que está en la página y después allí lo llaman, viernes 7 de la tarde viernes a las 19 Godoy Cruz Boca, Boca que viene con varias bajas y el Toma que también tiene eh, sus su bajas y altas, pero enseguida les vamos a estar contando la parte deportiva futbolística de cómo llega a cabo.